que se habla de composites, lo normal es compararlo con la cerámica. Pero claro, el composite tiene una ventaja, a diferencia de la cerámica, que podemos trabajarlo sin la necesidad de tallar el diente. Eh, y claro, si tenemos que realizar una verdadera preparación, siempre tenemos que pensar que, a lo mejor, si tallamos un diente, pues lo ideal es colocar una cerámica. Pero el composite se puede manejar, digamos, sin ningún tipo de, de tallado. Pero claro, ¿a qué se debe esa mala fama del composite? No sé por qué cuando se habla de composite se habla de un tratamiento low cost, cuando realmente no es así, o sea, en low cost, porque es más económico para el paciente, porque no tenemos que, que pagar el laboratorio, pero realmente no me gusta, digamos, categorizar el, el tratamiento como el tratamiento low cost. El problema principal es porque en muchas clínicas solamente tenemos esto, estas tres o cuatro masas, la 1, la 2 y la 3. Y, y se cree que con estos colores podemos conseguir altos resultados estéticos.